personas con discapacidad tienen que acceder al mismo diseño curricular regular que existe para todas las escuelas para todos los niños. La inquietud mayor es cómo hacemos que este diseño curricular sea accesible para todos los estudiantes, sin pedirle que el estudiante sea quien se ajuste a el diseño. ¿no? Cuando nosotros hablamos de alineación, decimos que este diseño curricular sea, se ajusta a las características y necesidades de cada uno de los estudiantes, tenga o no tenga discapacidad. No estábamos hablando de un diseño diferente, un diseño curricular diferente, un diseño curricular que sea propio de las personas con discapacidad. Nosotros hemos tenido tendencias por, por tiempo de este, sectorizar a las personas con discapacidad, ya sea por escuelas, este, por profesión. Una adaptación curricular es una adaptación, del el temario de los cursos. Ellos tienen leyes en las que eso se, no sé, se ampara y en, dentro de esas leyes el, el marco, lo que se debe hacer es tener un trato igualitario. Las herramientas es entender cuál es el rol del de profesional de educación de modalidad especial o el profesional de apoyo que tiene que trabajar conjuntamente con la maestra de escuela regular, entender de que el diseño te, te dice el qué, pero en realidad el cómo es también una gestión de, del docente, de cada institución. Entonces el cómo puede ser transformador, ¿no? Cómo hago para que el niño aprenda. Entonces habrá tantas maneras de enseñar como niños existen La población con discapacidad visual, la, digamos un 65% está fuera de lo que es la zona urbana. De San Salvador. Entonces estamos hablando que la gran mayoría de nuestros estudiantes son de zonas rurales donde... Hay escaso recurso económico, personas que viven del, de, la agricultura, de la agricultura o la siembra, otros apenas logran sobrevivir haciendo artesanía. El desconocimiento, el sobreproteccionismo de los padres hacen que muchos de nuestros chicos, chicas con discapacidad visual, no logren culminar con su proceso académico efectivo. ¿verdad? Porque el papá dice, no, prefiero que me ayude aquí en, el, en la siembra o oh, no lo voy a mandar porque él no va a poder hacer lo que los demás niños hacen. Y es ahí donde nosotros intervenimos con lo que son concientización, eh, trabajo directo con el padre o la madre o el encargado, porque tenemos casos de que los niños están en orfanestarios. Eh, hoy por hoy tenemos una escuela de, educación, de eh, escuela Eugenia de Dueñas un centro escolar, donde los chiquititos desde inicial hasta tercer grado asisten ahí, los que pueden llegar ahí porque se está en San Salvador. Pero aquel chiquitín ciego, que llega ya a cualquier departamento, a Morazán o a San Miguel, lo que hace este chico, la escuela viene y habla al Miner y dice, bueno, ha venido un chiquitín, tiene cuatro años y es ciego total, Entonces inmediatamente bajamos con, el, con ACES a la escuela, vemos al padre, vemos al chiquitín y le preguntamos al padre, quién le dio su diagnóstico, quién le ha dicho qué es lo que tiene el chico, y si nos dice nació ciego. Entonces viene hace y si prepara las estrategias por la edad, ¿sí? las orientaciones para el docente, cómo vamos a atender a este niño. Se le ofrece si sí puede ir a San Salvador, pero él dice yo no tengo recursos, yo me quedo en mi escuela, aquí me lo van a atender bien. Para ello han, hemos diseñado una serie de actividades que van de cara a fortalecer el tema de la inclusión, con la formación de docentes en el tema de discapacidad, atención a la diversidad, eh, temas directamente con el braille, cómo puede el docente aplicar el, el método de lectura y escritura braille, como parte eh, central de la estrategia de enseñanza que él aplica dentro de su aula de trabajo con el estudiante con discapacidad visual. Apoyamos a los estudiantes que están dentro del centro educativo, con apoyos directamente académicos, orientaciones y solventando aquellas dudas o problemáticas que se le presentan en cualquier asignatura eh, que esté cursando. A la par también se le entregan materiales adaptados, al braille, macrotipo, alto relieve y audio, para que el proceso de asimilación de conocimientos y contenidos sea a la par de los compañeros de aula. Una de las iniciativas que creo que que el Ministerio de Educación, gracias a Dios, tuvo para este año fue dotar por primera vez del paquete escolar para, para estudiantes ciegos. El paquete tiflológico consiste en su regleta de cuatro líneas, con su punzón, su bastón de acuerdo a su tamaño, eh, su juego de escuadras, su plancha de goma, su marcador de rueda dentada eh, su regla milimetrada, pues la calculadora audible, se le da su cartulina que son sus cuadernos para todo el año. Y a, su, a la misma vez viene a ACES y le lleva las unidades curriculares de nuestros programas a cada estudiante. Aquí está el contenido de este trimestre, lo que vas a ver. O sea que lo apoyamos con sus herramientas y con los contenidos curriculares. Estamos en Latinoamérica y el Caribe, digamos, tiene un problema este, sobre este tema que es importante. De no se detecta a tiempo o no llegan a tiempo a la escuela, eh, eh, se dice que todos los chicos están en la escuela y en realidad no es así. Eh, entonces, básicamente, digamos, ese es un desafío importante. Primero, entender las necesidades, saber dónde están, quiénes son, eh, qué edades tienen y que tengan acceso a la escuela. Y que todos los centros educativos deben recibirlos, digamos, porque es justamente respetar el derecho a la educación. ¿no? Lo que se está haciendo en América Latina en general es capacitarse mucho. Realmente y quieren realmente eh, empoderar si quieren vencer lo que las debilidades que ellos tienen. Entonces yo creo que eso es un marco muy positivo. Foal también nos ha formado mucho en, el, en la temática de, de esto, de cómo se debe dar una atención educativa, cómo trabajar el aspecto de las adecuaciones curriculares Fabi eh, y a través de la campaña Fabi uh -huh. también. Exacto. Hemos, aprendido mucho. hemos, hemos tratado de de diversificarnos en el tema de conocimientos. El, el Salvador creo que es uno de los que aprovechan más el tema de cuando se dan formaciones o se van a dar proyectos, trata de involucrarse porque sabe que en primer lugar somos un país que no tiene los suficientes fondos económicos para desarrollar programas permanentes, pero que si logra meterse a estos proyectos los va a tratar de aprovechar al 100% de lo que se pueda.